Ya estamos con nuestro invitado, con el doctor Martín Tucumán, este, presidente del partido de ADN, ¿sí? E integrante del de, eh, espacio, o el frente, que en su momento se denominó San Juan I, después Chigolasto, y este, hace un año aproximadamente, eh, no digo que abrazan el concepto libertario ni, ni la ideología libertaria, eh, Llegaron a un acuerdo con mi ley, estuvo presente acá, recorrió la peatonal. Bueno, ustedes lo saben, estuvo por muchos lados. Un hombre que ha generado en el país una aceptación del orden del 18 al 20% del padrón electoral. Es muchísimo en este país. ¿Sí? Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Un gusto estar acá. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, eh, el espacio ustedes, ¿cómo se va a llamar? No tenemos todavía definido el nombre del espacio. Uh -huh. Hasta el momento no... No es un tema que el no, 23 no, no, si hay es que un... presentar ah, el frente. Eh, por eso todavía hay tiempo, es un tema que se está hablando, que se discute. Pero, bueno, finalmente el nombre del espacio me parece que es el menor de los problemas que puede tener hoy cualquier agrupación política que esté enfrentando una, una elección como, como la que tenemos por delante. Hoy estamos quizá mucho más abocados a... a... A pensar respecto de estrategias este, en el arco opositor y, y propuestas ¿no? para una campaña que se avecina y que creo yo, espero, que esta vez el electorado esté eh, ansioso y deseoso de escuchar propuestas de fondo respecto a cómo se resuelven los problemas que, que tiene San Juan y cómo, y cómo puede aportar San Juan a resolver los problemas que tiene este, la Nación. ¿no? Uh -huh. eh... Los nombres... Los nombres son nombres. A algunos se les va a ocurrir, algo lo vamos a poner. Algunos y los candidatos le... son candidatos. Los candidatos son candidatos, candidato. lo que pasa es que también tienen que, que representar o tener cierta coherencia con lo que se plantea y con lo que se va a, a proponer. ¿no? ¿Vas a ser candidato? No lo sé todavía, no lo sé todavía, te insisto, estamos hoy trabajando en el marco de una configuración o de, o de obtener la mejor configuración que se pueda dentro del arco opositor de la provincia luego seguir profundizando lo que van a ser las propuestas de fondo de campaña y las candidaturas este, bueno, son, son al último. De ¿Por hecho, qué Miley? Miley es una persona que hoy está, y a la, a la prueba me remito, está teniendo un crecimiento muy importante en el país porque creo que ha dado en el clavo respecto de los problemas de la Argentina y, y, y propone modificaciones estructurales que muchos entienden que son lo que la Argentina necesita para dejar de... Atacar los síntomas e ir medularmente a la causa de los problemas. Entonces, este, nosotros venimos diciendo hace muchos años y en muchas elecciones que Argentina necesita reformas estructurales. Mi ley ha sabido decirlo de otra manera, ha captado mejor la atención de, del electorado y hay mucha gente que hoy lo está escuchando, pero no es ni más ni menos que lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Del, del modo en que está configurada Argentina hoy... ...en cada uno de sus sistemas o de los sistemas más importantes... ...llámese tributario, previsional, fiscal, laboral... Eh, ...ya ha dado muestras acabadas acabada de que está fracasado... ...de que esto ha fracasado, está Entonces, agotado el sistema... ...sin propuestas de reformas estructurales... ...vamos a seguir este, pateando la pelota para adelante... ...emparchando y bueno, así y se va la vida. ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Sabes lo que pasa? Que se me hace difícil verte eh, a vos, a Martín Tucumán... ...te conozco, ¿sí? de hace muchos años... Eh, eh, y me hace difícil verte en ese en ese papel, en ese rol que hace mi ley Cuando se refiere a Juntos por el Cambio como Juntos, juntos por el Chorro Juntos, algo por el estilo Entonces, es eh, sí, decir, eh, demoniza a los frentes electorales Bueno, pero también mí no me vas a encontrar de, en ese estilo Porque por cada, cada eh. dirigente tiene su estilo propio eh, Por supuesto... Mi ley tiene un estilo muy, muy vehemente, muy huerborrágico. Yo lo que te puedo decir es que en el, el fondo de las propuestas coincide lo, con lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de las distintas campañas electorales que hemos llevado adelante. Esto, esto de reclamar finalmente, eh, encarar reformas de fondo estructurales, serias, que modifiquen el statu quo que ha demostrado estar agotado y fracasado, bueno... Es una, es una gran coincidencia y con la cual este, estamos este, convencidos que podemos acompañar y, y trabajar. Me hace ruido, Ahora, después los estilos, cada uno tiene su estilo diferente. Y, pero me hace ruido que tanto Miley como Esper, ¿sí? eh, que son dos, dos, dos dirigentes políticos que están tomando eh, y tienen mucha aceptación de la gente, que no tienen experiencia en la función pública, que no saben cómo funciona el Estado, eh, diga libremente, vamos a empezar a, a, a, a hacer recortes, y duros recortes. Decir, hay un sector de la población que se va a levantar, si es gobierno, que se va a levantar. Este, este es un país que no está acostumbrado a medidas libertarias. Esto no es Inglaterra, esto no es Estados Unidos. ¿sí? No, no somos. No, no, eh, la constitución es libertaria, com, com, empecemos desde ahí. Tenemos una constitución que es liberal-liberal liberal. Sí. Pero el sistema de vida argentino no es liberal. Bueno, y está mal. Y el sistema de vida argentino eh, está con niveles de pobreza récord que a lo largo de la historia no se habían registrado nunca. Entonces, eh, claramente hemos ido abandonando las ideas liberales de, de nuestra constitución y paralelamente hemos ido deteriorando muchísimos, muchísimos índices. Y hoy seguramente la clase media argentina no la puedes comparar con lo que era en la década del 70. Entonces, ¿hasta dónde vamos a dejar que avance este deterioro de la mano de ideas que han demostrado, a todas luces que han fracasado? Es un planteo que una gran porción de los argentinos hoy está acompañando porque implica probar con una cosa distinta y no seguir intentando con la misma receta que ya salió mal. Entonces, eh, yo, yo entiendo que, que lo que se está proponiendo, al menos, y es lo que le vamos a tener que agradecer a mi ley por muchos años más, es que se haya animado a poner sobre la mesa la discusión de temas difíciles que implican asumir costos políticos muy importantes y que la dirigencia política en estas últimas décadas no se ha animado a tocar. Sabiendo dónde está el problema, no se han animado a destapar esas ollas. Lo que ha hecho mi ley es poner sobre la mesa la discusión de temas difíciles. Ese coraje hay que reconocerlo porque no vamos a encontrar nunca no nos enfrentamos de cara al, al problema, ¿no? y con valentía y con coraje y sin hipocresía. Argentina tiene una determinada cantidad de problemas que no no se han podido resolver, ni con décadas de kirchnerismo, ni con los gobiernos de, este, de, de derecha o de centro derecha. ¿Por qué? Porque se, le, se ha estado siempre esquivando el problema y se, siempre ha estado, se ha estado tratando de resolver, rodeándolo. Bueno, hay que ir de frente, hay que ir de frente y ponerlo sobre la mesa, discutir con todos los sectores de la política argentina cómo, es, cómo se puede lograr este, implementar la mejor solución que... Perdón, pero que yo exista. tengo. Y en este caso hay un sector que cree que la mejor solución tiene que ver con liberar este, una serie de, de, de sistemas que en la Argentina hoy están absolutamente intervenidas y que tenemos un Estado que actualmente se mete mucho más allá de donde debiera y, y bueno, algo de cierto tiene porque, como te digo, los índices de la Argentina eh, son malos en comparación con lo que han sido las décadas anteriores. Está bien, pero entonces debo entender que si Martín Turcumán primero es candidato a gobernador. Gana y asume la gobernación, vas a hacer un brutal achicamiento del Estado, porque eso es lo que plantea mi ley. Y achicar pero, el Estado significa lo, lo de dejar manera. empleados públicos no, en la no, calle, docentes no, en la no, calle. No, no, no. Porque cuando alguien viene a la política y propone un nuevo sistema, que para cómo tiene chances de resolver los problemas, después están los intereses del statu quo que no quieren que nada cambie. Entonces, si vos lo contás de esa manera, por supuesto, ya fracasó desde el inicio. Ese achicamiento del Estado. Es un proceso que se inicia y que con el tiempo va avanzando al punto tal en que vos lográs achicar al Estado a su justa medida una vez que, lo, que permitís que se incorpore toda esa gente al sector privado. Pero ojo que la gente... Esto, esto que plantea mi ley, él, él no dice que entra y de un día para otro eh, con una motosierra achica al Estado porque es imposible, es inviable. Él habla de modificaciones y transformaciones de, de tres generaciones. O sea, tres generaciones de reforma para poder... En 35 o 40 años alcanzar los objetivos que vos te voy, hoy te, te propongas. Entonces, este, es imposible eh, plantear que la solución a los problemas de la Argentina se llevan a cabo de un día para el otro, o que estos movimientos bruscos o, o ajustes bruscos pueden resolver algo. No, no, no es lo que plantea mi ley, pero sí hay un sector de la dirigencia política argentina que lo quiere hacer ver así para conservar sus privilegios. Y eso, eso es la realidad. Bien. Eh, ya pasamos a, a que la mesa también le, le consulte y le pregunte a Martín Turcumán pero eh, no puedo dejar de preguntarte esto que creo que yo creo que ahí en algunos espacios se está trabajando eh, ¿Se van a aliar? ¿Se van a unir? ¿Van a trabajar en conjunto con Marcelo Riego en un solo frente electoral? Ojalá que sí Ojalá que sí Mi, mi, mi deseo más este, íntimo en lo personal es que sí, de hecho, he trabajado durante todo este tiempo para tratar de primero limar aspereza, luego generar confianza y después entrar a la discusión de temas de fondo que, que tenía que saber si los compartíamos, si coincidíamos en esos puntos. Bueno, el trabajo de la dirigencia provincial está hecho. Lo dice hemos, bueno. encontrado, hemos encontrado coincidencias programáticas, hemos coincidido respecto de qué hay que hacer para resolver los problemas. De, de falta de transparencia institucional de la provincia, cómo devolverle al sistema republicano provincial una calidad que sea ostensiblemente superior. Están hechos eso, ese trabajo. Hoy, lamentablemente, hay tensiones en las alianzas nacionales que están obstaculizando o impidiendo que esa unidad se pueda materializar en la provincia de San Juan. Si me preguntaba, ¿estoy contento con eso? No, no estoy contento con eso, pero también creo que. La responsabilidad que pesa sobre nosotros, sobre los dirigentes provinciales, que verdaderamente estamos convencidos de que, de que este es un país federal, bueno, es hablar con nuestros respectivos dirigentes y explicar la situación y tratar de convencerlo y persuadirlo y poner por delante los intereses sanjuaninos a los intereses nacionales. Ahora, esto no lo puede hacer eh, Martín Turcumán solo, esto es una responsabilidad de todos los actores involucrados en el arco de oposición. Porque mientras yo estoy haciendo denodados esfuerzos por tratar de hacer entender a la gente de mi espacio político, que San Juan, necesita unidad para poder lograr la alternancia política, ¿bien? Por otro lado tenés dirigentes nacionales que dicen que Milay es Hitler, que es que, que, que nazi, o sacan este, comunicados este, de la mesa nacional diciendo que bajo ningún punto de vista se van a juntar. Entonces, la política no se hace con una persona, no se hace con un espacio, en, en política y que tenemos que estar todos convencidos de, de este sentido federal de ir y plantear sin miedo a nuestros dirigentes nacionales que necesitamos la unidad en la provincia porque si no acá nada va a cambiar no me, no me gastes todas las declaraciones porque ahora te va a preguntar la mesa eh, 264 413 0373 Anotá bien este número 264 413 0373 nuestras vías de comunicación por WhatsApp. Bueno, ahora este, bueno, ahora le damos paso a la mesa con Manuel, Omar, Karen, si ustedes quieren conversar, preguntarle a, a, a Martín Turcumán. Sí, a mí me gustaría retomar, eh, Martín, ¿qué tal? Ah, bueno, me gustaría retomar esto que te lo decía recién Daniel, cuando eh, el espacio habla de eh, reformas estructurales, ¿a qué se refieren con reformas estructurales? Porque mi ley ha sostenido, por ejemplo, que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer. Eh, por ejemplo, que hay que poner una bomba en el Banco Central. Están los videos, lo ha dicho en los programas de televisión de Buenos Aires. No, A mí me gustaría saber si esas son las reformas realmente estructurales que le proponen a la ciudadanía. Primero, porque yo preguntaba y le decía el otro día a un grupo de amigos qué va a pasar, los que voten a mi ley, si a los 10 días no pone una bomba en el Banco Central. Él lo ha dicho. No es que acá, como vos dijiste recién Hay dirigentes que lo pintan de nazi O hacen memes o cosas, no Él ha dicho que hay que poner una bomba en el Banco Central Está bien, yo sé que me vas a decir Es literal eh, bueno, No, no es literal eh, no, paradoja. No. Eh, perdón, Es eh, una paradoja Pero bueno, ¿qué son las reformas estructurales? Bueno, él lo dice en un sentido figurado Y la verdad que yo lo aplaudo Porque mucha gente entendió Lo que quiso decir gracias a esa forma De comunicar que tiene Yo no la voy a cuestionar pero lo cierto es que muchos entendieron que el Banco Central hoy es el gran culpable de que cada uno de los pesos que tenés en tu bolsillo te, te rinda cada vez menos. Esa irresponsabilidad en el manejo de la moneda por quien tiene la función constitucional de ser el guardián del valor de tu dinero, bueno, es una gran estafa. Entonces, yo no voy a venir acá a discutir sobre la forma de comunicar. Yo te puedo decir que formando parte de ese espacio, aplaudo y celebro que tenga esa forma de comunicar para que muchos comprendan la estafa que estamos viviendo por parte de las instituciones de la, de la República. Entonces, eh, las reformas estructurales tienen mucho más que ver con poner la realidad sobre la mesa. Mira, todos los trabajadores en la Argentina tienen aguinaldo. En muchos países no existe el aguinaldo. Y mucho tiempo hemos estado convencidos de que Argentina es un gran país porque teníamos ese, este, ese, ese sobresueldo. Lo cierto es que tenemos un sobresueldo, pero los, los salarios en Argentina son los más bajos de la región. Entonces, ¿qué prefiero yo? Bien, no tener dice, aguinaldo. Esto lo dice el capitalismo. No tener aguinaldo. Esto lo dice el capitalismo, el socialismo lo dice el aguinaldo, es una forma de retribuirle al trabajador eh, eso, una forma de recompensación. ¿Cómo bueno, el, socialismo, genera. el socialismo te paga 200 dólares mensuales y te da un sobresueldo. El capitalismo dice, no, cobra 12 sueldos, pero que sea de mil dólares mensuales. Bueno, esta es la discusión. ¿bien? Mientras en el resto de los países no tienen aguinaldo, cobran mil dólares mensuales por de, de sueldo eh, mínimo. Y nosotros acá somos los genios del socialismo, entregamos a Guinaldo, tenemos vacaciones de 35 días y cobramos sueldos miserables. Esta discusión hay que ponerla sobre la mesa. Los argentinos tenemos que rediscutir esas cuestiones. Esos son cambios estructurales. Permitir que el Estado tenga el nivel de déficit fiscal que tiene hoy, ¿bien? abusando de tus impuestos y endeudando, endeudándote a vos y a las futuras generaciones, ¿eh? como lo hace, es una irresponsabilidad, eso hay que modificarlo. La reforma previsional también es algo que hay que, que hay que plantear y modificarla a futuro. Y esto no significa afectar derechos adquiridos, significa establecer un nuevo sistema que nos sirva a todos. No podemos permitir que el Estado siga echando mano a, lo, a las cajas previsionales para justificar o financiar un déficit irresponsable que genera la dirigencia política y estamos dejando sin, sin futuros ingresos a los aportantes y, y arruinándole la vida a los jubilados actualmente. No podemos creer que este sistema como está puede seguir así. Y lo que ha, quien ha logrado que muchos argentinos hoy se despabilen y puedan advertir la gravedad de, de lo mal que funciona el sistema es ley, con esa forma de comunicar, vehemente, eh, verborrágica, etcétera Pero nos ha logrado abrir los ojos a muchos argentinos. Sí, pregunta, chicos. Eh, Martín, eh, yéndonos al plano de las elecciones, las próximas elecciones. Y no solamente refiriéndonos a la oposición, sino también al oficialismo. Eh, ¿Para ganar tienen que ir unidos? ¿La oposición tiene que ir unida toda? Eh, ¿Para ganar el, el oficialismo tiene que estar unido para, para ganar? ¿Están ajustadas la, la diferencia A mi modo de ver, el oficialismo unido tiene menos chance de perder y la oposición unida tiene mucha más chance de ganar. Eh, aún así, todavía falta mucho tiempo hasta mayo... La situación económica, política y social de la Argentina y de San Juan, que no es una isla, eh, se presenta complicada. Yo no tengo la, la bola mágica, no sé qué va a pasar, pero sin duda la oposición unida tiene más chance de vencer, el oficialismo dividido tiene más chance de, de perder. digo está, esto es, Ahora, ¿hay posibilidad es de ir unidos odio? o descartan? Creo que José Pedro ha dicho que ¿sí? descarta la posibilidad de ir conjuntos por el cambio. Bueno, en la medida en que los dirigentes nacionales no cambien de parecer, no bajen la pelota con estas declaraciones donde se están constantemente agrediendo y no advierten, y esto y esta, este cuestionamiento lo hago tanto para los propios como para los ajenos, pero cuando no advierten que ese esos fuegos artificiales o esas agresiones terminan perjudicando las chances de muchos distritos de la Argentina, incluido San Juan, de obtener algo que nos va a hacer muy bien, que es la alternancia en el poder, y bueno están siguen creyendo que, que la Argentina termina en la General Paz y forman parte de, de, de esa dirigencia que, que no, no entiende que, que cada distrito tiene su, su realidad. ¿Qué hace más, más, más complicado para, la, para las provincias explicarle al electorado, al no? imagino con, con, con estas actitudes a nivel nacional. digo ¿Cómo, cómo, cómo se lo explicas al al Claro, claro porque al mientras la nación, claro. los dirigentes nacionales están descartando esta alianza conjuntos por el Cambio, es algunos en la provincia dicen la provincia tenemos autonomía no, a, mí, a mí me gustaría que lo pongamos en su verdadera eh, en su verdadera entidad no es que se está descartando una alianza de conjunto por el cambio también junto por el cambio está descartando una alianza con el sector de mi ley como te, te vuelvo a insistir sí. las declaraciones las agresiones y el desinterés por analizar las situaciones particulares de los distritos es de las alianzas nacionales es cierto, la prensa le echa la culpa a mi ley, pero bueno, eso es una cuestión de que y tenemos este menos caso, influencia en la prensa. Y pero en este caso... No es mi ley que no quiera hacer un acuerdo conjunto por el no cambio. No se estaría junto por el la cambio, oposición, como te tratan de nazi, también se, te, se complica. Mira, y en este caso, ¿la oposición no, se, no estaría beneficiando en este, a lo, al oficialismo, al no unirse, tanto, y lo digo a nivel nacional, como a, a nivel, nivel provincial? Nacional, no. A nivel nacional no, y te explico por qué. A nivel nacional Pero no se, Pero no, si no se, no, no se llegan a unir, no se unen. ¿Y nivel, no termina teniendo más votos el kirchnerismo en este caso? A nivel nacional no. A nivel provincial sí. ¿Y por qué? Porque en, a nivel nacional tenés segunda vuelta. Entonces vos todo el voto de la oposición se puede distribuir en, en cuanto frente vos quieras. En la segunda vuelta lo lógico es que los votos de oposición se concentren en aquel candidato que eh, gana la general. bien, Y que pasa la segunda vuelta. En San Juan no es así. En San Juan sí se genera una división que puede permitir o facilitar que el oficialismo se... resulte reelecto. ¿no? ¿Y por qué? Porque acá se gana por un voto. Porque acá si vos dividís el voto opositor, no tenés una segunda instancia donde puedes concentrarlo. No, ¿Ya? totalmente. Bueno, eso, eso está entonces, clarísimo. Ahora Vuelvo a insistir, por eso te digo que son ambas alianzas las que están mintiendo. Porque cuando desde Junto por el Cambio dicen que mi ley es funcional... ...al kirchnerismo, es mentira, tenés segunda vuelta... ...ya sea que la segunda vuelta pase Milley... ...o pase Bullrich, o Rodríguez Larreta... ...o Manes, o quien, o quien sea... ...todo ese voto antiperonista... ...anti kirchnerista... ...no oficialista... ...se termina concentrando en el balotaje ...con el candidato de la oposición... ...entonces de... a nivel nacional no hay funcionalidad... ...y es mentira, y por eso por eso se hace tan ...mirá difícil. que la oposición en el 2021... ...terminó perdiendo por dos puntos... Entonces, si la oposición se uniese, terminaban ganando por un 8% que cosechó consenso y en la elección pasada. Entonces, ahí, no, yo diciendo, nosotros, diciendo un poco. Nosotros, no, no, porque acá no hay balotaje. En San Juan Acá no, no va a haber balotaje. Y por eso reclamamos en el 2021, claro. por eso reclamamos en el 2021 la unidad desde consenso y chivalasto. Sabíamos, percibíamos, por los contactos que teníamos en el territorio, por lo que hablábamos con la gente, de que una unidad iba a permitir colocar un, un diputado opositor adicional en el, en el Congreso para poner freno a este gobierno nefasto que tenemos. Bueno, esa misma visión que tuvimos en el 21, la seguimos teniendo en el 23. La seguimos teniendo en el 23. En el 21 no pudimos porque quienes pusieron los obstáculos de la unidad, lo pusieron. Ahora en el 23, los que ponen los obstáculos son otros. Pero al final, al final y al cabo, la oposición sanjuanina sigue sin encontrar los canales para poder unirse, ¿Bien? Y terminando, termina haciéndole el caldo gordo al, al Partido Justicialista. Esa es la realidad. ¿no? Bueno. Ya eh, o sea que no está definido. Eh, hasta si van el 23 no. Conjunto, pero es que hay, ¿Has, tiempo, has hablado con Marcelo Rey. Hay tiempo hasta el 23. Hemos hablado, hemos hablado en reiterado. Pero oportunidades. ¿y dónde no se encuentran, para... Martín? A en, nivel no, si nacional no se encuentran. No, no, no. Descartando lo de nivel, lo nivel nacional, porque es lo que vos acabo, has explicado. acabo de decir. No encuentran. Pero ¿dónde no se encuentran para unirse? En ningún lado, acabo de decirte que hemos tenido este, reuniones de trabajo donde hemos podido encontrar coincidencias. O sea que están más cerca de unirse que... De... No, esto es simple. ¿Es lo simple, que te es está simple. diciendo es que si Miley, Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri, se unen, acá se unen. Sí, no hace falta que se unan, hace falta, hace falta de que entiendan que hay que respetar el federalismo pero para, y que San Juan pueda hacer que lo que quiera. Los dejen, claro. claro ¿eh? que, los dejen, autonomía que los dejen para dejen hacerlo, ellos participar. Pero en los hechos, Juan Manuel, en los hechos. No hay un federalismo, ni hay dirigentes provinciales que tengan la, la valentía y el coraje para defender el federalismo. ¿Bien? Entonces, todos los dirigentes provinciales se tienen que parar de manos contra los nacionales y decir, nosotros vamos a defender San Juan. Ah, bien. Bueno, no está pasando eso, pero no porque no existan coincidencias de fondo. Me ha costado encontrar diferencias de fondo con los regos cuando nos hemos sentado a trabajar. Entonces, bueno, francamente no se entiende. ¿Y con Cáceres tenés diferencias? No hace mucho, no lo veo. Se presenta ahora, creo que mañana estaría alargando su candidatura a gobernador. Bueno, tengo entendido que lo va a hacer dentro del frente de opositor. Totalmente no válido. podría sellar una alianza con Casas. No podría sellar una alianza con Eduardo Casas. Pero es que las alianzas se sellan entre los distintos espacios, ¿no? con las personas. La alianza tampoco va a ser con Orrego. La alianza es de un espacio. Liberal de San Juan, en donde nosotros este, Participamos y lo integramos Con el espacio de Juntos por el Cambio Bueno Atrás me están diciendo que ya cortemos Martín, te agradezco mucho tu participación Que hayas estado En el primer programa de Lo Creas o No Seguramente te vamos a estar invitando Como a toda la gente A todos los dirigentes del espacio de ustedes Para venir a hablar este, a Hablar con, con Alfredo Abelín, que está Sí, por supuesto sí. José Pelú, que está Por supuesto trabajando bueno. a, a full. Para Fernando Patinela, que... no lo echaron todavía Fernando Patinela. No, no, no, no. Si lo echan, me voy con él. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno.